Resumen del libro, Poder sin límites, de Anthony Robbins. Todo debe partir de la creencia y la fe en nosotros mismos, de que estamos hechos para hacer algo trascendental, debemos reconocer el poder que tienen las personas para cambiar y realizar cualquier cosa, poder convertir nuestros sueños en realidad, todo eso está dentro de nosotros, debemos tener la plena convicción de que somos hechos para realizar cosas importantes. Para conseguir un cambio que perdure, primero eleva tus criterios, así como lo hicieron los grandes personajes de la historia como Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Helen Keller, Mahatma Gandhi y muchos otros. Segundo, cambia tus creencias limitadoras, si te ves realizando algo grande pero no te crees capaz, ya te habrás limitado tú mismo, lo que creemos, prácticamente son órdenes incuestionadas. Cambiar nuestros sistemas de creencias, resulta de vital importancia para realizar cambios verdaderos y duraderos en nuestras vidas. Si tomamos el control sobre nuestros sistemas de creencias, podemos elevar las metas. Tercero, cambia de estrategia, Einstein decía, si buscas resultados distintos, no hagas lo mismo, para mantener el compromiso, se necesita utilizar mejores estrategias. Una de las formas que propone el autor, es modelar a alguien que ya ha conseguido lo que usted quiere, de esta manera utilizaremos los conocimientos de esas personas. Debemos tener dominio emocional, Normalmente nos abandonamos a los acontecimientos, y fallamos al controlar nuestras emociones, debemos encontrar que dispara las emociones que experimentamos de forma continua con mayor frecuencia y dejar las que son buenas y las que no evitarlas. También debemos manejar el dominio físico, porque somos tan obesos como sociedad, estamos cavándonos la tumba con los dientes, al comer alimentos ricos en grasas, nutritivamente vacíos, envenenando nuestros organismos con cigarrillos, alcohol y drogas, y permaneciendo pasivamente sentados delante de nuestros televisores. Otro dominio importante es el de las relaciones, tanto las sociales como las románticas y de todo tipo, es decir las reglas del juego de la vida y cómo interactuamos con el resto de los jugadores. El dominio financiero nos permite que entrando a la tercera edad no nos encontremos en bancarrota, no debemos conformarnos con el momento de la jubilación, sino crear las condiciones financieras necesarias para vivir bien, definiendo objetivos y creando los sueños que queremos alcanzar. El dominio del tiempo. Todo lo bien hecho requiere su tiempo, tenemos que hacer que el tiempo se convierta en un aliado. Debemos aprender a tomar decisiones con la finalidad de alcanzar objetivos que valgan la pena. Tenemos que recordar que la vida está llena de decisiones y una decisión adecuada puede hacer la diferencia, debemos aprender a tomar mejores decisiones, como cuando se fortalecen los músculos. Debemos saber enfocar la atención, las decisiones deben tener significado, si hacer ejercicio nos va a dar una mejor salud, las decisiones deben estar encaminadas a conseguir los resultados deseados. Lo importante es la mejora constante e interminable, se tiene que comprometer con la mejora y nunca dejar de mejorar. Tenemos que condicionarnos para tener éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Y desarrollar pautas que nos encaminen hacia la consecución del éxito consistente y duradero. Domina la ciencia del condicionamiento neuroasociativo, es decir condiciona tu sistema nervioso para asociar placer con las cosas que te hacen progresar continuamente, y dolor con las que necesitas evitar para alcanzar un éxito. Por ejemplo, si tenemos que hablar en público asociamos lo que sentimos con nervios y qué tal si en vez de eso decimos que estamos emocionados porque vamos a expresar a la gente algo que queremos decirles. Recuerda eleva tus criterios, cambia tus creencias limitadoras, cambia de estrategia. Ten dominio emocional, físico, de relaciones, financiero y de tiempo. Domina el condicionamiento neuroasociativo para conseguir tus objetivos. Por último, recuerda que si te guste le des like, suscribir y compartir, para seguir subiendo más contenido, por el momento es todo continuaremos con nuestro trabajo de traerles resúmenes de libros que sentimos les pueden ayudar y hasta la próxima.